Un sabio dijo, la primera oportunidad se da, la segunda se gana, y la tercera no existe. Creo firmemente que las oportunidades existen. De hecho, para mí, todos merecemos una segunda oportunidad. Porque la verdad, errar es de humanos en lo único que no estoy de acuerdo es que le demos a alguien no solo una ni dos sino hasta tres o incluso más oportunidades de las que se merece hola sean bienvenidos a be lifers les saluda ricardo niño y me complace que estés nuevamente por acá la primera oportunidad es esa que damos cuando queremos intentarlo con alguien. Ese alguien que ha despertado en nosotros un sentimiento un poco difícil de explicar. Pero que nos gusta tanto que nos queremos atrever a conocer un poco más. Es una oportunidad que no solo se deja llevar por el cuerpo y la pasión. No. Es una donde los sentimientos toman las riendas del camino. Y son los que deciden. La verdad, esta es la etapa más bonita. Esta oportunidad depende de qué tanto nos queremos atrever a conocer a ese nuevo amor. Esto por permanecer de un lado de la historia y ser quien dé la primera oportunidad. Pero cuando estamos del otro lado del camino, la verdad es que podemos ser rechazados y eso lo debemos entender no podemos obligar a nadie a que nos acepte en su vida cuando de amor se trata la vida puede ser muy injusta con muchas personas y tal vez le estemos pidiendo una oportunidad a alguien que ya está cansado de tanto intentar y por eso se niegue a dárnosla. en tal caso debemos comprender y si deseamos sentirnos queridos, pues no nos queda más que seguir buscando a alguien que nos permita ser parte de su vida. Por más que nos duela, debemos entender la manera de pensar de la otra persona. Debemos asumir ese rechazo. Como una persona madura, con mucha dignidad. Pero hey si te dan esa primera oportunidad debes cuidarla muy bien cuidarla como si fuera tu tesoro más preciado la verdad es que no todos luego de recibir tantos golpes de la vida se atreven a intentarlo una vez más sinceramente soy uno de ellos aquí entre nos siempre me ha dado un poco de miedo aceptar a alguien que no valore mis sentimientos Cuando hablamos de las segundas oportunidades, bueno, creo que llegan al terreno esas personas que no lograron apreciar la primera. Esos que al parecer no supieron qué hacer con tanto amor y metieron la pata, pero que decidieron pedir nuevamente un voto de confianza. Para ahora sí valorar todo el amor que les dan. En este punto, debemos tener algo claro y es que a muchas parejas las segundas oportunidades les ayudan muchísimo pero esta no es tan fácil de conseguir porque ya hay un corazón roto porque ya hay algo de desconfianza sentimientos que nosotros mismos nos encargamos de hacer crecer esta segunda oportunidad se gana y el esfuerzo para obtener ese cometido la verdad suele ser muy grande no cualquiera se atreve a darle otra oportunidad a alguien que le ha hecho sufrir, a alguien que no valoró todo el amor que se le entregó. Aquí se demuestra la cobardía de muchos. Así lo creo. Pero por otro lado, está alguien que aún continúa enamorado y que, a pesar del dolor, está dispuesto a dar esa segunda oportunidad porque cree en, en él, ella. Aunque claro, a pesar de aún haber algo de amor, esto no garantiza el éxito de esa segunda oportunidad. Porque si antes habían factores que no les permitían continuar bien, estos ahora serán más grandes. Tal vez, ese amor que siente la otra persona en realidad no está ni cerca de ese sentimiento tal vez esta se sienta sola se sienta vacía y es por eso que decide darle una segunda oportunidad a la otra ser víctima de la dependencia emocional es algo horrible en realidad es como caer en un agujero sin fondo del cual no sabes cómo salir porque en realidad no hay donde sostenerse al menos no hay salida desde la mente de alguien que continúa enamorado. Amigo, amiga, si esa persona te traicionó y te pide una segunda oportunidad, evalúa muy bien la situación. Piensa si, de verdad, a tu vida le hace falta alguien así. No hay nada peor que sentir que, sin esa persona no somos nada. ¿Dónde quedamos entonces? ¿Dónde queda nuestro amor? ¿Nuestro amor propio? ¿Dónde dejamos nuestro respeto y nuestra dignidad? Yo te lo diré. Ahí, en el suelo. Y lo más probable es que esa persona que nos pide una segunda oportunidad nos esté pisoteando. Pero tal vez en tu caso no sea así. Tal vez esa persona que se equivocó quiere corregir su error y recuperarte. Y esta vez quiere hacerte feliz. Y tú le des esa oportunidad. No porque hace falta en tu vida eso, no. Sino porque entendiste que errar es de humano. Y así como ella o él se equivoca, tú también te puedes equivocar. Esa creo que es la única manera en la que una segunda oportunidad puede funcionar. Pero hey, no olviden resolver todos los problemas. Porque los fantasmas del pasado no pueden arruinar todo e incluso pueden terminar mucho peor que antes intenten reiniciar la relación intenten volver a empezar esta vez sin rencores sin errores con más amor Solo así esa segunda oportunidad arrojará resultados favorables ahora bien quieren hablar de terceras oportunidades amigos esas no existen y ok hay personas que no dan ni una ni dos ni tres sino cuatro y muchas oportunidades más a alguien que la verdad no merece ni la primera de ellas y eso suele pasar y todos nos damos cuenta menos los involucrados al menos una parte de ellos y no los podemos culpar saben porque el amor es así es algo difícil de explicar es algo difícil de entender y la verdad pocas veces nos percatamos que están jugando con nosotros lamentablemente hay personas que se aprovechan del amor de otros para hacer sufrir una y otra y otra vez esta tercera oportunidad no existe ok sácala de tu vocabulario sácala de tu corazón no permitas que jueguen contigo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 Adicionalmente te quiero pedir que me regales un buen like, te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que así te avise cada que suba algún video. Hasta la próxima, soy Ricardo Niño y muchas gracias por llegar hasta el final nuevamente.